que ya están con nosotros aquí en el living en fuerte aplauso para Diego Flores y Alfredo Gallo Que nos acompañan bien. y que vienen a presentarnos Acá son Diego y Alfredo te digo Pero sí. los vas a conocer como Rosa y Virginia ah, pues. exactamente, exactamente ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Todo muy bien, entonces, bien, un gusto tenerlos bien por acá Bueno, la invitación es para todos ustedes Para que este fin de semana no se pierdan Amigas desgraciadas Si ahí te sientes identificado con esto Tu grupo de amigas, bueno Probablemente tengas que ir a ver este espectáculo Esta comedia que nos proponen los chicos Que ahí mira. Ahí nos estás viendo en pantalla. Ah, me encantó. Eh, Buscar Rosa y Virginia y compararlos con, con los de esta casa. Qué encuentran. transformación, ¿eh? Hay mucho, <risa> hay mucho Photoshop, hay que reconocerlo. Claro. Sí, sí, La sí. magia adelante. es la que <risa> sí, ¿no? Exactamente. Qué divertido transformarse así para un personaje, sí, sí, sí. ¿no? Un sí. desafío. Sin dudas. Sí, sí. sí. Estas caritas no, no son tan fácil de disfrazar. <risa> de, de dibujarlas su así. de tiempo, ¿no? la, Prepararse sí, sí, sí. para la función. Sí, te lleva un mucho tiempo. Bastante prolongado poder caracterizarse, entrar en el personaje, <risa> ¿Sí? en todo eso. Es como Ajá. complicado. sí también. Gran, dos, gran, varones, mérito, ¿no? gran mérito de Chucho Cartagena, uh -huh. que uh -huh. no solo es actor, sino que es quien maquilla y hace magia directamente. Uh, con buen ¿sí? Cartagena! Gran, sí, en sí, total. Sí, gran sí. talento. Gran talento. Gran gran talento. Esta obra estaba pensada, según nos comentaban, para que estos personajes de mujeres sean interpretados por varones en este Exactamente, caso. Exactamente, el autor lo dispuso así en el texto. Ajá, bien, perfecto. Y así comenzó el, el trabajo, directamente nos convocaron para que nosotros pasemos por el por el, por el rol de la femineidad, para poder Ajá. encontrar esa femineidad perfecto. y de ahí empezar a buscar la caracterización, algo que fue como lo dijo él, fue un desafío enorme, Ajá. porque venimos de... De, otras, de otros lugares, yo uh -huh. trabajo mucho más con el teatro de calle uh -huh. y volver a encontrarme con un personaje que es mucho más sutil y sobre todo que es femenino, uh -huh. ha sido un desafío enorme tanto como persona como profesional. Qué divertido. Ah, sí, ¿Y sí. por qué tan desgraciadas estas amigas? ¿Qué les pasa? Oh, eh, ¿De todo? Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Eh, la reseña sería que son cuatro amigas que se juntan sí. todos los jueves, a charlar, a pasarla bien, pero justo este jueves, que la gente va a tener la posibilidad de espiar, una llega con una bomba ah. que va saliendo en cuotas. La primer bomba uh -huh, sería guau. que es infiel, lo Uba, cual sí, se lo confiesa sí, a las amigas. Exactamente. Claro, bomba, bomba. Bomba. bomba. <risa> eh, ay, qué lindo eso. M eh, <risa> <risa> bomba. Estamos en todo el tiempo. Ay, <risa> Cada vez que, que lo veo, me lo quiero llevar. <risa> <esta vez>. <risa> <risa> sí, bomba. Bueno, y. La situación no es solo eso, mm. porque le ha pasado mm, algo muy, muy, muy, muy duro en uno de esos lugares donde uno paga por estar un ratito con otra persona. Sos vos oh. la decilo? Eh, Sepa, sí. ¿qué? Mira, pero. ¿Qué fue un prejuicio? Sí, sí, sí. No, no. Eh, mi Virginia, eh, se nos parece. Cada una de las chicas que interpretamos ah, eh, es eh, escorpiana, muy bueno. igual que yo, ah, muy bien. geminiano. Gemiliano. Qué difícil para todo tu entorno, feliz cumpleaños y, Gracias. y, y un abrazo cálido <risa> para todo el entorno que contiene un <risa> que eh, Bueno, pero después se pone mucho peor, porque parecería ser que eso es lo grave, pero no, le ha no. pasado algo muchísimo más grave en un lugar de esos. Y que de a poquito nos lo va contando y claro. eso nos va generando el asombro a todos. Claro, Chicos, y para meterse en los personajes más allá de, de lo obvio de incursionar en la feminidad y demás, ¿En quién se inspiraron, tuvieron en cuenta alguna mujer personal, cada uno, quizás alguna familiar, madre de un amigo? ¿En alguien? ¿En quién se va? Porque uno generalmente, ustedes mejor dicho, los actores, van tomando algunas cosas que por ahí le suman a la composición de ese personaje. Sí, sí, eh, generalmente las indicaciones de nuestra querida... Eh, directora Julieta Gentile Nos fue dando ciertos tips para ir encontrando A este personaje que ella quería ver en escena sí. Por ejemplo, mi personaje es como Más alternativo sí. eh, No es cierto, hace Hace meditación ah, Prende Saumerio sin... Es como más eh, Todos eh, tenemos una amiga sin el... Claro, claro, amiga o sea, es la, el Es como vendría siendo la enfritona de la casa La recibe a todas ah, con Saumerio Y, y les hace eh, Masajes Ayubédicos y, y todo eso tienen estas amigas, más o menos. Y están rondando entre los... 45 y 55 años 45, más o menos. Claro, 50. Son compañeras del colegio. Claro. Ah, desde el secundario se o sea, conocen, se imagínate mucho. la cantidad sí, de nerviosas sí, que sí, tienen. Sí, sí. Se conocen todo, sí, sí. todo, toda la todo, vida. Todo, todo, todo. Me sí, encanta. Sí, sí. Bueno, y me imagino que grupos de mujeres, de amigas que tengan más o menos este Daván, se matan de risa, se sienten muy identificadas, sí, sí. ¿no? Con toda esta sí, dinámica. Sí, sí. Muchísimo, muchísimo. La, la obra es una comedia que va muy, muy, muy, muy al palo y de pronto tiene como un piñón. Emocional, eh, donde se sienten identificadas, claro, uh -huh. y, y también esto. Y una problemática de la mujer actual hoy me parece trabajada desde la sensibilidad de la directora uh -huh. que, que lo que nos pidió fue precisamente eso: que no cayéramos en la parodia del de sí. hombre haciendo de mujer. Uh -huh. Esta cuestión uh -huh. no es algo burlesco, ¿no? exactamente, y que ahí nomás viste como que. que Daría la sensación de que todas las mujeres, no sé, tienen problemas de articulación cuando Ajá. un tipo empieza a hacer unas cosas tan raras. Que voy claro. A claro, como sí, claro. lo obvio quizás. Como, como que esto es claro, lo, sí. lo exagerado, no, no, no el, el, el, el movimiento. Eso es, eso es lo, que, lo primero que nos pide, que no hiciéramos esas cosas, claro. sino que transitáramos la femenidad, uh -huh. encontráramos la sutileza, el abrazo, cómo uh -huh. se comunican las mujeres cuando están como amigas, se claro. juntan y charlan. Y no están de pose, ay sí, Tal que cual. Ah, no, sino al contrario, hola amiga, ¿cómo <risa> estás? Señora? Sí, sí. Tal y cual. también esto de, de que las mujeres, la devolución la que hemos tenido es esta, precisamente. Eh, era yo con sí. mis sí. amigas Se cuando nos juntaron. Sí, 100% sí, representantes. Sí, sí, sí, sí. Eso ha sido como. Muy satisfactorio, Qué muy bueno satisfactorio. Hacemos la invitación entonces claro para sí. todos los que nos están viendo sí, sí. a esta hora de la mañana A no perderse el espectáculo de las amigas desgraciadas Si estás viendo en pantalla <ríe> toda la información que tenés que tener en cuenta Para eh, mañana jueves no perderte a las 21.30 horas en el Teatro Mendoza esta función eh, ¿Dónde conseguimos las entradas para comprar? En entrada web En entrada Ay, web perfecto. y queremos dejarle entradas para el público de mejor Uy, de no manera no. Entonces. Hacemos sí, sí, sorteo sí, sí. y nos llevamos algo de la comida que <risa> <risa> de... negociamos Negociamos <risa> <la comida>. <risa> <levo> <risa> por porción de torta de cumpleaños ah, Sí, pa? y, y masa que y se Bueno, la, la idea es que nos, la, la, que etiqueten a su amiga desgraciada en un mensaje En el Instagram del Teatro de Mendoza Entonces, las primeras 10 que etiqueten a su amiga desgraciada yo quiero mi entrada para mi amiga desgraciada en un mensajito Listo el Teatro de Mendoza que es el Esa Instagram. es la página O que sí. se comuniquen también acá, eh, como quieran eh, Bien, o, yo, yo sí. soy una amiga desgraciada Escríbanos Bien, para claro, el también. Instagram nuevamente El, teatro de, el Mendoza. teatro de Mendoza Listo, les mandas ya mismo mensaje privado Apurate, rápido. Claro, decimos, se que vienen de parte Mejor de Mañana de, de mejor Tal cual, que vengan de parte de Mejor de Mañana que, y quiero ir con mis amigas desgraciadas a ver la ah, obra y, y listo. Vas a estar chavis. participando del salteo. Los primeros primero días. Me, Me Espectacular. Gracias, chicos. Gracias a ustedes por la invitación. Y a no perderse esta hora Tiene muy buena sí, pinta. de A los que necesitan reír eh, a full, pasarla bien. Por la supuesto. invitación es para ustedes. Gracias.